¿Qué es mejor la visa? Tenemos a ah, Yadira. Dice: ¿Qué es mejor la visa de novios o la de casados? Bueno, depende de lo que ustedes quieran. Sí. Esto sí es como, como nosotros ya lo tenemos como la tablita. Dice: ¿Qué es lo que ustedes quieren? Si lo que ella quiere es, o él quiere venir a Estados Unidos más rápido, pues bueno, una visa de prometidos te deja ingresar más rápido a Estados Unidos, pero no te da la residencia. Después de ingresar y casarte, tienes que aplicar a un ajuste de estatus para obtener la residencia. Con la visa de esposos pues sí dura un poco más el proceso fuera de Estados Unidos, pero cuando ya ingresas a Estados Unidos ya obtienes la residencia, entonces es depende de lo que ustedes quieran y también si califican para cualquiera de claro. las dos, porque es únicamente para ciudadanos estadounidenses la visa de, de prometidos, entonces en YouTube tenemos un video muy interesante que puedes poner visa K1 versus visa de esposos y ahí están los detalles de todos los procesos, sí. de cuál es la comparación y qué es lo mejor para tu caso, entonces sí. así analizan y deciden la mejor decisión.